Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy te voy a enseñar con un programa que es para deframentar tu computadora, pero se llama Flagger Con este también, aparte de deframentar, vamos a analizar cuántas veces se ha apagado tu máquina, cuántas veces has encendido tu máquina, qué caliente está tu máquina en porcentaje de Celsius. Entonces vamos de una vez para allá sin más preámbulo vamos a buscar nuestro programa de flagger pueden descargarlo de internet es totalmente gratis vemos es un programa es un programa para deframentar nuestro ordenador si pueden ver es para defragmentar y es muy bueno lo utilizo y se lo recomiendo en este caso no vamos a deframentar dice el estado del disco duro está bueno eso me gusta de este programa eh, vamos a buscar donde dice estado. En los estados, aquí es que vamos a ver lo que le quiero enseñar hoy, dice el número de ciclo de carga, la cantidad de veces que hemos cargado nuestra batería. Y en la actualidad está en un 73%. Dice el número de eventos de apagado. Esta computadora se ha apagado 2.490.406 número de impactos por errores el por ciento de temperatura que es un 36% de estado más o menos fría porque la ha utilizado mucho para hacer videos y grabar más de, de 10 videos y aún así está fría si seguimos viendo por aquí número de inicio cuántas veces ha iniciado esta máquina la cantidad de horas encendida El Número de ciclos de encendido Cuántas veces la computadora se ha encendido Todos esos pequeños detalles lo podemos ver en este programa Llamado The Flagger Es cuanto a este video Hasta la próxima